Bienvenidos a Estilocracia. yo soy Ricardo Domínguez y aquí vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Para todos nuestros nuevos suscriptores recientes, voy a permitirme subir dos vídeos acerca de las gafas solares ahora que estamos en verano. Son muy importantes las gafas solares para evitar que los rayos ultravioleta nos dañen la vista. Por favor, búsquenlos